que aquellos que se animen, aquellas que se animen, nos cuenten qué les genera ansiedad. Ese es el tema de hoy. ¿Qué les genera ansiedad? La ansiedad se presenta de múltiples maneras, está relacionada a múltiples factores, a cómo es la vida cotidiana, qué pasa con la economía del país, a qué pasa en nuestra casa, a cuál es la relación. Que tenemos con las redes sociales, de hecho hay un síndrome muy específico que se llama FOMO, que responde así a sus siglas en inglés y que es ni más ni menos que el miedo a perderse algo. Ves en las redes sociales la vida magnífica que tiene otro, eh, el círculo al que pertenece y te genera ansiedad quedarte fuera de eso, vamos a profundizar eh, este tema con él, con Samuel Estamateas, coach ontológico y ejecutivo y además escritor. Y ya está en contacto con nosotros. Le damos la bienvenida a Samuel. Muchísimas gracias por este contacto. Ay, no lo estamos escuchando. Vamos a solucionar el ahora sí. Eh, ahora Hola, sí. Marisol. Hola, bienvenido. Gracias, gracias por esta invitación a conversar con vos y con todos los televidentes. Eh, para hablar de eh, qué tema, ni más ni menos que la ansiedad. Sí, y que, aparte estabas mencionando este síndrome ¿eh? sí. de moda, el de síndrome moda. A, a perder algo, esa sensación que, tiene, que tienen las nuevas generaciones, uh -huh. que los llevan a estar a estar con el celular eh, atado a la mano todo el tiempo, sí. ¿no? Sí, sí, esta también. Esta sensación de eh, alguien va a llamar, alguien me va a escribir, y además esta búsqueda permanente, la ansiedad de ¿qué están haciendo los demás en este momento, no? Sí, sí. Eh, yo hice una intro con eh, la ansiedad en general y después eh, terminé haciendo eh, referencia a este síndrome, porque este es el síndrome de las generaciones más jóvenes, pero otras generaciones, eh, personas de más años, también deben haber eh, vivido algo similar, porque la publicidad y el marketing, a ver, siempre han trabajado de la misma manera, eh, tratando de generar esa necesidad de que consumamos esto o aquello. Tal cual, tal cual. Está bien que hagamos esta distinción entre el miedo y la ansiedad, ¿no? porque Ajá. el miedo es una, una emoción básica inherente al ser humano, que tiene que ver como una respuesta nuestra hacia una situación que representa algún tipo de peligro hacia nuestra vida. Uh -huh. Así que el miedo, el miedo es nuestro amigo, nuestro aliado, porque es un mecanismo de supervivencia. Sí. Ahora, la ansiedad se presenta en situaciones en las que no necesariamente la supervivencia es lo que está en juego. Entonces, la ansiedad comienza a partir del miedo, como emoción básica, cuando claro. yo empiezo a procesarlo, empiezo a trabajarlo con mis pensamientos, con mis creencias y eso se instala, pasa a, a transformarse en ansiedad y esa ansiedad puede ser ansiedad, hablar en público, ansiedad, porque tiene que ver con nuestros intereses. Sí. Entonces este síndrome en realidad no tiene que ver con un, un miedo a la supervivencia, acá no está en juego mi vida, mi vida física pero sí mis pensamientos, a partir de la cultura actual, uh -huh. hacen que yo crea lo que está en juego es mi estima, que lo que está en juego es mi reputación, o lo que está en juego es la pertenencia al grupo social al que pertenezco. Entonces, esa elaboración distorsionada de la realidad uh -huh. me hace estar permanentemente atento a... Eh, fíjate que hay chicos hasta que, que escuchan el sonido. Uy, me pareció que me llamaron, no me pareció sí. que que sonó el celular, porque están permanentemente pendientes de, como bien lo dije, definiste, no perderme nada. Sí. No, no, sí. Quiero, no quiero perderme. Fíjate las historias que se suben por Instagram, qué casualidad, duran 24 horas. Por lo tanto, no me las puedo perder. Tal cual. Ayer me comentaba una persona, ¿vos viste lo que subió tal? No, la verdad que no lo vi. Uy, te lo perdiste porque ya desapareció en el espacio, ¿no? Sí. Entonces, los videos de TikTok que te dan, por ejemplo, una, eh, yo te diría, una fama tan pasajera como el, como el humo, tan, tan, tan rápida, tan, porque vos de repente subís algo y te pasás a tener cantidad de vistas, las historias o los posteos que subís uh -huh. y vos buscás... El ser busca el, el like, el like, el me gusta, sí. es, una in, es una interrelación con una comunidad que pasa a generar una dependencia. Tal cual. Fíjate, Marisol, qué llamativo que nosotros desde el coaching, la mirada del coaching, por supuesto, hace mucho énfasis en las palabras. Las palabras no son inocentes. Uh -huh. Se las llama redes, redes sociales. Quiere decir que estas redes me pueden servir a mí para vincularme. Sí, y me pueden para... atrapar. Exactamente. Me pueden permitir comunicarme con otros y comunicar, o me pueden atrapar en sus, en, en sus tejidos, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya paso a, a, a una adicción de alguna manera. Sí, y esto que plantean las redes, como decís vos, que una historia dure solo 24 horas y demás, eh, hace que sobre todo los más jóvenes, traspolen eso a, a su vida en general. Quieren todo ya y ahora, y si no, eh, se sienten frustrados. Claro, porque vivimos en la cultura de la inmediatez. Todo lo queremos para... En realidad, fíjate que la generación mía era, ¿para cuándo lo querés? Para ayer. ¿Eh? Como, sí. por, como mostrar eh, urgencia. Y la generación, de ahora, la generación actual está creciendo en un contexto en donde la tolerancia a la frustración es cero. Y lo que nosotros necesitamos es inculcar que la frustración también tiene mucho para enseñarnos a nosotros y necesitamos aceptar porque no todo en la vida es ya, porque no todo en la vida es un suceso, sino que necesitamos procesos y el proceso implica tiempo, el proceso implica aceptación de cosas que no dependen de mí, que no puedo manejar, que no puedo controlar. Entonces, la, esta intolerancia a la, a la frustración permite que surja una generación en la que los enojos, la ira y la violencia puede ser parte de la reacción frente a algo que no quiero que ocurra. Totalmente, totalmente. Y Samuel, cuando hablamos eh, de ansiedad, no hablamos de algo eh, eh, sencillo, porque la ansiedad puede eh, llegar a, a niveles donde verdaderamente nos hagan terminar en, en una depresión, en situaciones realmente complejas de salud. Por supuesto, ahí es donde necesitamos de manera urgente acudir a un profesional de la salud, a un psicólogo, a uh -huh. un médico también. Lo que nosotros, en la mirada del coaching, es anticiparse a eso, no llegar a claro. esos extremos. Claro, claro. No, remarcaba esto porque viste que eh, por ahí se, se utiliza muy livianamente eh, la, la palabra, se le dice a las personas, ah, eso es un ansioso, como, pero no, Tiene, es un, si le das el sentido profundo que tiene la palabra, eh, ansiedad y, y lo que implica eh, sufrir de ansiedad es eh, no. algo a lo que hay que prestarle atención y como decís vos, eh, tomar cartas en el asunto lo antes posible. Lo antes posible, viste, cuando tenés, eh, comienza algún alguna señal, algún síntoma en tu, en tu organismo, no taquicardia o temblor o eh, empiezas a aislarte, rápidamente hay que tomar los padres o los adultos o quien fuera, uh -huh. eh, cartas en el asunto y resolver. Lo importante es no llegar a esas situaciones y que tiene que ver con el procesamiento que hacemos de lo que nos pasa, porque no es tanto lo que nos pasa, sino es cómo nosotros reaccionamos frente a lo que nos pasa. Nosotros necesitamos distinguir eh, nosotros, mira, en el coaching, Marisol, tenemos un concepto muy, muy hermoso y poderoso, que es distinguir para decidir, sí. distinguir para decidir. Yo no puedo trabajar lo que no distingo. Entonces, si yo niego lo que me pasa, si yo niego, no, no pasa nada, esto lo tengo controlado, esto lo manejo. Bueno, si yo no reconozco algo, no puedo trabajarlo. Entonces, reconocer que eh, esta forma de vincularme con un otro, o con una situación, o con una... Adversidad, las cosas no son como son, sino como nosotros nos enfrentamos. Porque fíjate que una misma situación, por ejemplo, un despido, la pérdida de un trabajo, puede generar en una persona. O vamos a un ejemplo más concreto, ¿no? La ansiedad, este miedo exagerado y anticipado de un futuro incierto, ¿no? Sí. Estamos a amigarnos con la incertidumbre. Entonces está todo el mundo pensando qué va a pasar, cómo continúa, no lo sabemos, no uh -huh. lo sabemos, pero ese esa reflexión que hacemos que no es conveniente porque estamos reflexionando, meditando y rumiando algo que no depende de nosotros. Claro. Entonces, Stephen Covey trae un concepto maravilloso que es el círculo de influencia y el círculo de preocupación. El círculo de influencia es ese espacio que, en el que yo estoy y que puedo decidir. Ahora, gran parte de nuestras preocupaciones están fuera del círculo de influencia. Y nosotros lo que hacemos es alimentarlas, hablando de ellas. Lo, no significa negarlas, sino significa, esto no depende de mí. Entonces me voy a concentrar en lo que sí depende de mí. Entonces, ¿hay una incertidumbre en el mundo laboral? Ok, ¿depende de mí? No. ¿Qué sí depende de mí? Bueno, cuidar mi trabajo, terminar mis estudios. ¿Hay una gran incertidumbre frente a nuestra economía? Ok. No depende de mí, pero qué sí depende de mí. Bueno, cuidar mis ingresos, chequear mis gastos, fijarme si tengo algún tipo de, de deuda, por ejemplo, cómo puedo cancelarla. Entonces, focalizarnos, en ser protagonistas en el espacio que sí depende de sí, nosotros. Sí depende, entonces, nosotros. porque entonces hay transformar la preocupación en ocupación, porque la ansiedad va a venir, no, ese exceso de futuro, ese exceso de futuro excede una medida razonable porque por supuesto que tenemos que estar pensando en el futuro, yo miro el futuro pero actúo en el presente, ahora exceso de futuro y exceso de pasado terminan aplastándonos claro y, y Samuel decías, desde el coaching lo primero que consideramos es que hay que distinguir para eh, después proceder y, y... ¿De qué otra manera se sigue ayudando a aquella persona que, bueno, que ya llega con un nivel de, de ansiedad importante, que no llega a ser patológico como, como para pedir una ayuda psiquiátrica o psicológica, pero llega a, al coaching? Mira, hay algo que hoy está muy en, en boga y es fundamental. En realidad es tan viejo como la humanidad, pero que tiene que ver con el mindfulness, es la conciencia del aquí y del ahora, el aprender a respirar. o sea que me gusta mucho la... Los ejercicios prácticos que nosotros hacemos Ajá. antes de comenzar a conversar, que es bajar un cambio, ¿no? Porque fíjate que nuestra mente no se detiene, todo el tiempo estamos pensando y pensando y pensando, y los pensamientos son como eslabones, uno te lleva al otro. Ahora, cuando vos cerrás tus ojos por unos instantes y te conectás con tu propia respiración Ajá. para sentirla, ¿eh? para sentir dónde estás sentado, para sentir dónde estás para que conectarte con el piso, a veces le decimos, bueno, mover los pies y sentí el piso. En esos instantes lo que nosotros logramos es que nuestra mente de alguna manera se desconecte del mundo exterior y cuando vos empezás a sentir tu respiración, ahí empezás a bajar un cambio, porque fíjate, es muy llamativo, ¿no? Que... Eh, lo, lo, lo primero que hacemos cuando venimos a la existencia es ese es, so, es ¡ah! Y ahí comienza nuestro llanto, ¿no es cierto? es el y lo, ulti, y lo último que hacemos en nuestra existencia es el último aliento de vida, que dice que hay algo muy poderoso en la respiración. Y entonces nos permite a nosotros bajar ese cambio para a partir de ahí comenzar a poner en palabras lo que nos pasa. Porque lo que nos pasa en nuestro mundo interior es lo verdaderamente significativo y poderoso. No es lo que pasa en el mundo exterior, sino como yo lo proceso con mi propio mapa mental. Si yo puedo procesarlo sanamente es como el petróleo. El petróleo, si se procesa, es combustible. Pero si el, el petróleo se desparrama, provoca muerte. Entonces lo que yo necesito es procesar mis pensamientos, mis creencias de lo que está pasando, de lo que me rodea, de quién yo soy. Uh -huh. ¿Y cómo lo proceso? Poniéndolo en palabras. Porque todo lo que no pongamos en palabras nos va a provocar o una implosión sí. hacia adentro, o una explosión, ¿viste? Es el famoso ¡Vas! a arro! ¡Tomar y, sol! y Explotaste. <risa> eh, ¿Qué pasó? ¿Se volvió loco? No, venía acumulando. Acumulando, pelotas. sí, sí. A veces se suele decir, soy una olla a presión. <risas> bueno, hay que resolver antes de la... Mira, mi, mi abuela tenía un dicho que era olla chica y herve rápido. <risas> Entonces, lo que nosotros necesitamos es expandir nuestra olla mental, empezar a, a, a, a cuestionar nuestros propios pensamientos, a cuestionar uh -huh. y a chequear nuestras emociones. ¿Esto que digo? ¿Me sirve? No. ¿Y para qué lo digo? Conectarse con el para qué más que con el por qué. O sea, es Marisol, que el por qué te brinda una explicación. yo te Bueno, ¿por qué estás acá? Bueno, te estoy acá porque me dijeron, porque... Es una explicación, no te saca de dónde estás. sí El para qué te conecta con algo que tiene que ver con un paso adelante o varios pasos adelante, con el futuro. El para qué es propósito, el por qué es explicación. Necesitamos aprender a vivir no por explicaciones, sino por significados y propósitos. Samuel, decías entonces, desde el coaching, percibir lo que está pasando, ponerlo en palabras y después no preocuparse, ocuparse. Más o menos, estoy haciendo bueno. una, una síntesis de, de lo que realmente. Excelente. Es bueno. comprometerse a trabajar para construir la vida la, y diseñar la vida que queremos tener, sabiendo esto que no todo lo que nos, o sea, lo que nos rodea no, no depende de nosotros exclusivamente. Uh -huh. mira y, y te digo algo que a mí me sirve mucho, ¿no? Si yo cuido mi organismo, mi salud emocional, mi salud física, mi salud relacional, yo lo que estoy haciendo es cuidando mi vida. La extensión de mi vida, o sea, la cantidad de días que yo viva, no depende exclusivamente de mí, porque ahí no depende de mí, pero yo colaboro. Uh -huh. Ahora, la calidad de mi vida depende 100% de mí. Totalmente. La cantidad, yo colaboro, claro. pero la calidad depende 100%, de, 100 mí. Y es de mí. de mí. mi respuesta frente a lo que me pasa. Tal cual. Y decías, mucho pasado y mucho futuro aplastan. ¿Qué les decimos a los ¿Cuál? más jóvenes cuya ansiedad a lo mejor no está generada ni por el pasado, ni, ni, ni por el futuro, la situación económica, ni nada, sino... Por la vida esa que ven en las redes y creen no tener y de la cual quieren ser parte, ¿qué les decimos a los jóvenes? Donde la ansiedad más, se provoca por eso. Claro, más que decir es un acompañamiento, ¿eh? un proceso de acompañamiento que los adultos, los, los familiares y las personas que estén con ellos necesitamos hacer desde una tolerancia y desde un sentido de tranquilidad y de paz nuestra porque estamos acompañando una generación que tiene otra lectura de la vida uh -huh. y tiene otra visión, tiene otra cosmovisión. Las generaciones anteriores celebraban cuando vos cumplías 30 años en la empresa, pero hoy cumplir 3 años en una empresa el paradigma social es que no querés crecer porque uh -huh. estás en el mismo lugar. Sí. Entonces, sí, sí. No, no se trata de imponer un punto de vista, sino enseñarles a pensar también el impacto ecológico que genera cada decisión que ellos toman. Uh -huh. Porque si yo solo vivo en el presente, sin una mirada del futuro, no es que me tengo que preocupar por el futuro, sino que me tengo que ocupar. Uh -huh. Es un proceso de acompañamiento para mostrarles, mira, todo lo que haces o no haces, trae consecuencias. En tu vida, en tu salud, en la vida de los demás, y, y en eso el, y es... Y en ese acompañamiento, digo, hacerles ver que las eh, redes sociales son eso, lo que decías eh, más temprano, ¿no? Eh, redes que nos permiten conectarnos, pero que también nos pueden atrapar y que no son la vida misma. Exactamente. Eh, y los adultos padecemos mucho más que ellos confundiendo los medios con los fines. Porque. ¿Qué son en última instancia las redes sociales o los dispositivos? Son medios. Uh -huh. ¿Qué es un canal de televisión? Es un medio de comunicación, no es un uh -huh. fin. ¿Qué es el dinero? Es un medio de pago, no es un fin. Uh -huh. ¿Qué, es un, ¿Qué es un colectivo o un automóvil? Es un medio de transporte, no es un fin. Cuando yo confundo los medios con los fines y llego a perder eso, llego a perder mi coche o llego a perder mi dinero cuál va a ser la expresión, uh, me quiero matar, me quiero morir, ¿por qué? Porque perdí, el... no, pero eso no era un fin en sí mismo, porque claro. cuando vos lo tomás como un fin, te quedaste ahí, entonces tenés que pensar, ok, esto es un medio para qué, es un medio para comunicarme, para expresar, para sentir mi estima, Bien. de hecho… La, la tendencia es que la inmensa mayoría de las personas, ¿no? o las características de aquellas personas que están pegadas a las redes sociales, como un denominado, tiene que ver con una estima que busca ser aprobada por los likes de la vida. Uh -huh. Y la gente que te sigue, tus amigos, no, no son tus amigos como está, pero fíjate el paradigma social. El día el 20 de julio, el Día del Amigo, saludamos a Medio Mundo. Uh -huh porque hay otro concepto de la amistad. Entonces, el primer cambio tiene que estar, creo que en nosotros los adultos, y aprender a ver a una nueva generación y un nuevo paradigma social. Tal cual. Samuel, un placer. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Marisol. Un gusto muy grande conversar con vos. Hasta luego. Samuel Hasta está luego. Mateas, coach, eh, oncológico, además escritor, charlando con nosotros sobre esto, sobre la ansiedad.